Hola a todos, yo soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neuro Sabiduría en la sección justamente para conocer los significados de Los Ángeles cuando aparecen los números eh, repetidamente y que muchas veces desconocemos los significados. Te invitamos, todo el equipo que nos encontramos en diferentes partes del mundo para que te puedas conectar y puedas escuchar los demás audios y puedas comprender el significado de cada número que está apareciendo en tu vida. Son mensajes para seguir, para dejarse seguir y son mensajes que tu alma te están mandando en ese momento. Ya abordamos los números 1 con sus combinaciones 2, 3, 4, 5. Entonces, vámonos al número 6. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a observar el número 66, 666 o 6666? El mensaje que te están diciendo los ángeles en ese momento es, tus pensamientos están fuera de balance ahora, enfocados demasiado en el mundo material. Esta secuencia numérica te pide que balancees tus pensamientos entre el cielo y la tierra. Los ángeles te piden enfocarte en tu espíritu y en el servicio. Servicio es dar amor, no ser servicial. Hacerlo no desde la, desde la escasez, sino desde la abundancia, compartiendo lo que ya eres, no lo que tienes. Eh, también te dice Los Ángeles que saben que tus necesidades emocionales y materiales automáticamente serán solventadas como resultado. Así que deja de preocuparte en esos temas y confía. Si te gustó saber el significado, por favor, Sé justamente amoroso, amorosa y comparte este mensaje para que llegue a más lugares y puedan conocer esta guía tan acertada de Los Ángeles. Muchísimos besos y muchísimos abrazos. Bye.